Amigos, entérate que es un gusto poder saludarlos nuevamente ahora desde el Mosconi Center South en San Francisco, California. A mis espaldas se encuentra el centro de exposiciones donde la industria está presentando su innovación y sus tendencias, además de productos, en este 2014. El día de ayer lamentamos no haber posteado ningún videocast, sin embargo, ahora les resumimos lo que hicimos el día de ayer. Eh, estuvimos con Rogero Moraes, quien es el, el vicepresidente de RCA Latinoamérica quien nos comentó muchas cosas interesantes al respecto de lo que está sucediendo dentro de la industria por otro lado también nos reunimos con David Freymaier, quien es el eh, Chief Information Security Officer en Unisys, quien nos comentó eh, en una interesante entrevista sobre las tendencias de tecnología, de encriptación y sobre todo su nuevo producto Stealth que ayudará sin duda a la encriptación de datos en este mundo conectado dentro del segundo día de exposiciones del RCA Conference al principio tuvimos la oportunidad de asistir a la conferencia magistral de Arthur Covielo mismo que el día de hoy entrevistamos para Silicon Week y Enteratech junto con la prensa latinoamericana cabe destacar que dentro de esta presentación de Arthur Covielo eh, el día de ayer, él comentó sobre los asuntos referentes a la NSA y RSA, ¿qué sucede? el pasado diciembre el Reuters publicó un artículo donde mencionaba que RSA había suministrado información y había provisto esta información a la National Security Agency de Estados Unidos eh, y como recordaremos los problemas que existentes en cuanto a espionaje y delitos cibernéticos eh, la NSA es una de las fuertes candidatas a ser una de las agencias más repudiadas en cuanto a seguridad informática se refiere Arthur eh, en este momento al tomar la palabra dijo que debemos de estar actuando en cuatro pilares importantes mismos que deben ayudar a desarrollar, la, la, la, a desarrollar y a facilitar la interacción en la vida digital de los seres humanos, ya que si tomamos en cuenta que este tipo de invasión a la privacidad es uno de los principales problemas dentro de internet, Obviamente tenemos que estar actuando constantemente en contra de ella. Por un lado, él promovía que las herramientas cibernéticas para cometer delitos fueran abolidas. Así como nosotros pugnamos por el desarme nuclear, así mismo debemos detener y terminar las herramientas cibernéticas con las herramientas cibernéticas para establecer mejores normas de convivencia. Por otro lado también el respeto inherente e inalienable de la, de la identidad y la privacidad de las personas. También eh, él comentó en su keynote que las personas actualmente deben de estar plenamente identificadas e identificables para poder eh, tener mejores normas de convivencia, ya sea en la vida digital y en la vida real. Esto, a grandes rasgos, es un breve resumen de lo que hicimos el día de ayer. Hoy por la tarde también pueden esperar nuestro tercer videocast con información de lo que le cuestionamos a Artur tobielo Muchas gracias y estén en contacto. No olviden comentar en la sección de comentarios en YouTube o escribirnos en nuestro canal de Facebook o en nuestro canal de Twitter. Es un placer para usted, un placer para mí estar con ustedes. Hasta luego.